Hola, sí, es blinky light, Se escupiendo esta mierda, me sabe. Don't believe the hype, suite es tabú, operando suave como Sade Flotando en la astronave, agua, Lema y maiz So bless the mic for the god. marfil y jade, esclavo del subgrave Mi nombre es Fede El Pai, you wanna front, let's try My crew de sickness, en Canarios en el set, buscando el business en la tierra del fuet o el spetek. Esos fakes son solo el canto del cisne, se van por el bidet Holy shitness, never flew whack, como especial ed Libre como el saxo dornet, el verbal fitness, crecí con el hold it down de das effects bulletproof best is the truth yes I got the juice best cagate tercio pelo y seda lo Barry White es el señuelo como miles muerde en el anzuelo bello style my fellow Johnston doy caramelo under the moon like. mi grupo favorito siempre Fat drive melo melo bye. Summer Madness cuellos como NC Light Roughneck, suena gordo, Subnight Tu estilo es Wackness Por eso hacemos música pa'l Jeep Rindo culto al Matiz, mi Emma Pips Otro nivel, como Showbiz So sick Esos rappers son un chiste Se definen solos, tristes Me parecen hipsters Vestidos de polo, demasiado alpiste. Respeto al real, Snitchin y Sanonu El Mister, Wazzy me ve y se despiste, Menos los Manolos, listen Sea conciencia o bragadocio, El canario, fe de él Compone puro cofio, pistacho y miel Erin ain't to tell So socios, LPG6, the place where I dwell Solo negocios, get the knowledge yourself, you know me well Peace, bang, bang autómata en Metropolis de Fritz Lang Ginseng y Propolis en el Zen, como el budismo Chan Ruinas de Persepolis, mi sangre en Edak y en Charleston. Stick to your guns, las ratas bailan mi slow jam It just began, como Jimmy Castor El último don, el honor de la familia sigue intacto It's wisdom and stent Caopa y alabastro tumbado en el diván Escupo éter y mezcalina en extractos uh, it's like that, Anna Tras las barras en sin sin, Las almas muertas cumpliendo condena Me llena el río y la luna llena por mi llenas en el hustling, un amor no es gang banging, es gang grena En un café berlinés, creep digging mi faena Busco vinilos en un mercadillo del casco antiguo de Viena Masaje balinés, chivatos flotando en las orillas del Sena Rebel INS, Buda Bless, los bloques son colmenas